Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo. Hoy les traemos un nuevo juego de los creadores de Coin to Fish. Que es sobre perros. Bueno, sale dentro de 3 días, casi 4 o dentro de cuatro días va a salir la preventa, me parece. Bueno. Como verán, es sumamente parecido a Coin2Fish. Eh, lo que yo no sé es... A ver, esto no es food ni nada. Si no, tenés problema en Coin2Fish. Hace un montón de tiempo que estamos esperando que solucionen el, el marketplace y sin embargo siguen creando juegos, porque no solamente es este juego, sino hace poquito también hicieron el Ray City, o sea, siguen sacando juegos, juego con la misma, es como que ya hicieron la programación, y lo único que hacen es, en vez lo hacemos de perro, lo hacemos de pescado, lo hacemos de ciudad, lo hacemos de esto, dentro de poquito va a salir otro que sea de, no sé, de, de gatos y así van a ser con todos los animales que existen en un juego, con la misma programación, con lo mismo de todo, está sonando raro. Esto no es food ni nada, pero está sonando muy raro. O sea, tenés problemas y no te, no te centrás en solucionarlo. Es como el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Así que bueno, gente, no es para tirarle mierda ni nada, pero ojo, hay que tener cuidado porque... Sacan juego y juego y no sé si ya no sé si suena para que te están robando. digamos Yo sigo esperando que en Coin to Fish suba el precio, sigo entrando, sigo dándole comer y todo para sacar corales. Para en un futuro si llega a subir el token, bueno, buenísimo, voy a sacar mucha rentabilidad. Y si no, bueno, lamentablemente voy a perder 25 dólares, digamos que fue la, la inversión con la que entré. Así que bueno gente, nada. Como para dejárselo en vista de que este es un nuevo juego. Pero, ojo, tengan cuidado. Se trata sobre perros. Es muy parecido a Coin to Fish. Eh, vamos a ver. Entrás con una caja, una caja de adopción común. O puede ser una caja de adopción oro. Muy parecido al, al huevo común y al huevo raro. Fíjense, acá tenemos que hay comunes, poco comunes, raros, súper raro, épico y legendarios. Lo mismo que en los huevos son los mismos ratios. Los rewards te lo dicen en dólares. Sumamente parecido al de los huevos. La comida, fíjense que está el hueso. Bueno, el feed que es alimento o el, la carne. Y bueno, es sumamente parecido a coin to fish Acá tienen los tokens de distribución. Son 300... Eh, perdón, son 30 millones de tokens. De los cuales van a ir a Reward y a Farming 65%. A Stacking un 17,5. Sal y Preventa un 7,5. Al equipo y a los creadores un 5%. Al Marketing 5%. Y bueno. El, el pack sale el 23 de diciembre a las 9 horas.